Bienvenidos un día más a Informe 420, soy Benito Díaz. Yo Arnau Alcaide, este será ya nuestro cuarto programa y aquí estamos otra vez con otra edición de periodismo de calidad con la mejor actualidad canábica y esperando que os unáis al proyecto que tenemos que tenemos entre manos de un crowdfunding de, de un periódico digital para que podamos redactar la información nosotros como veníamos haciendo. Un periodismo independiente pagado solamente con suscripciones, eh, en lo que va a ser el nuevo medio de comunicación de la comunidad canábica, eh, Nuevo Cannabis, y estamos promocionándolo desde aquí, desde Informe 420, hospedados por los compañeros de Marihuana Televisión, que pues nos están echando la gran mano a la hora de, de hablar de, de cannabis y de hablar de actualidad. ¿Vamos con ese, con ese sumario? Adelante, todo tuyo. Bien, pues empezamos con el abuso policial, que tuvo lugar en la macro redada de Tuilla el pasado 24 de marzo. Eh, la resolución del juzgado número 3 de Langreo en Oviedo, Asturias, ha, eh, ha resuelto que eh, nunca existió una secta ayahuasquera en la localidad de Tuilla. Eh, se trataba tan solo de un retiro de meditación para amigos. Eh, más de 50, una intervención de más de 50 agentes que eh, se saldó con un montón de problemas para las personas que allí estaban y un montón de cargos al erario público ya sabemos qué se hace con los impuestos en materia de seguridad y a continuación hemos recibido la noticia científica de salud el viaje para todos los usuarios de cannabis de que ya tenemos la cifra perfecta del consumidor cinco porros a la semana ha sido el consenso llamado científico que ha aparecido en las portadas el último mes y que lleva la firma, desgraciadamente, del Hospital Clínic de Barcelona. ¿Cuánto se puede eh, banalizar la palabra clínico? Pues, pues no lo sé. Eh, hablaremos un poco de lo que ha sido este consenso llamado científico. Un consenso muy científico, pero con número científico. <risa> Seguimos con la actualidad canábica y es que la semana pasada tuvimos pues, la lamentable oportunidad de presenciar las palabras del nuevo ministro de Sanidad al respecto de la ley del cannabis medicinal. El ministro de Sanidad, José Manuel Millones, estrenando el cargo, ha dado largas al respecto del informe y de la subcomisión que pues costó mucho trabajo hacerlo el año pasado. Ante la pregunta parlamentaria del grupo EAJPNV, por boca de su portavoz, Yosune eh, Gorospe, el ministro afirmó que la información que se tiene al respecto del uso terapéutico del cannabis es insuficiente, dando una patada al tema hacia adelante y eh, provocando absolutamente mucho rechazo en el ámbito canábico. Y Austria será el primer país eh, del entorno europeo en prohibir, en prohibir el HHC, la molécula que no es de nueva creación pero que se estaba... Se estaba eh, reintroduciendo en el mercado, ganando popularidad por la misma vía de comercialización eh, de productos industriales que utiliza el CBD en el seno de la Unión Europea. Ha recibido ya su primer varapalo eh, legal y es incluida en Austria en la lista de sustancias fiscalizadas. Noticias internacionales, pero volvemos a, la, volvemos a, a España eh, con una noticia que solamente podía darse en Cádiz y es que, eh, bueno, los movimientos de la policía eh, han llamado la atención y se han vuelto virales en redes, ya que la policía ha incautado dos, dos unidades eh, de porros en un pueblo de Cádiz. El pasado día jueves 30 de marzo, en el municipio de Angodonales Donales, eh, la policía eh, llevó a cabo este, este, este, este decomiso y eh, lo, lo comparten con, la, con una página eh, local, portadelcadiz.com, y esta información junto a la fotografía bodegón que aparece con los logos de la policía se vuelve viral, dando lugar a toda clase de eh, réplicas ingeniosas, como por ejemplo, pues que ha sido un duro golpe al narcotráfico, felicitaciones a los hombres de Paco, y gracias desde hoy las calles son más seguras. Hay que reconocer el trabajo de la policía cuando lo hacen. Suerte que han logrado mantener la ley Mordaza porque si no, no sé qué iban a hacer contra tanto narcotráfico. Desde luego. Bien, pues comenzamos, eh, comenzamos los temas del día con esta noticia al respecto del abuso policial en la macroredada de Tuilla, que tuvo lugar el pasado 28 de marzo. Eh, eh, se ha procedido al archivo de la causa por el juzgado número 3 de Langreo, en Oviedo, Asturias. Eh, pues el juez, el juez y el, ha decidido que nunca existió una secta peligrosa, destructiva y aguasquera en la localidad de Langreo. Eh, una intervención de más de 50 agentes para, para una, un decomiso y unos registros de sustancias no fiscalizables como pueden ser el yopo o la ayahuasca y tan solo se encontraron 3,3 gramos de hachís y 1,61 gramos de marihuana. Eh, se ha llegado a la conclusión por parte de las autoridades de que tan solo era un retiro de meditación para amigos, pues una fiesta donde había unas 25 personas que se lo estaban pasando bien y allí de repente entró una tromba de policías, ya decimos, más de 50 agentes para un, un tema que ni siquiera estaba contrastado y que tuvo eh, la policía tuvo eh, noticia de esto a través de una denuncia anónima eh, en, un, en un correo. Eh, la nota de prensa que han emitido las autoridades de, de Langreo eh, explica que ellos encontraron esta información, recibieron esta información anónima y que eh, la información eh, denunciaba, que allí se estaban consumiendo sustancias prohibidas, altamente peligrosas para la salud, en presencia de menores. Eh, ya decimos que esto fue una denuncia anónima que se hizo a, a la dirección de mail de, para denunciar sectas peligrosas y destructivas. Que bien puede ser verdad o bien puede ser un invent de los señores agentes de, de, de policía. Eh, porque puede esconderse un motivo político en esta intervención. Eh, ya que la dueña de la casa era una era la exedil de Langreo. Eh, desde luego, el, el caso se ha, se ha archivado y aquí no ha pasado nada. Las personas estas que se han visto envueltas en un montón de problemas, en un auténtico Vía crucis jurídico, ahora que viene la Semana Santa, eh, no van a recibir más que un nada. <ríe> Con suerte se quedan ustedes en la calle. Eh, y bueno... Eh, el único procesado por tenencia de sustancias es un, un ciudadano sueco eh, al que la policía acusó de ser el, el chamán y líder de la secta. Recordamos que esto es todo debido a que se recibió una denuncia de que ahí había una secta organizada de, de chamanes y de rituales ayahuasqueros con menores de por medio. Todo se ha demostrado que era mentira. Esta persona de origen sueco, pues es residente en Venezuela, se le ha retirado y secuestrado el pasaporte y tiene que ir a, tiene que ir a, tiene que personarse en el juzgado una vez al mes. Eh, como siempre, la policía haciendo uso de toda la fuerza necesaria para perseguir a los consumidores y en este caso, para nada. ¿Qué te parece, Arnaud? Un despropósito absoluto, una intromisión en el tiempo libre de, libre de unas personas que, que practican eh, su, su ocio como quieren, su exploración eh, psicodélica, fiso, fil, filosófica, lo que sea, y, y que la policía no pinta nada ahí. Lo peor de todo que, que, encima, que encima la pagamos nosotros, eso es lo peor de todo, ¿no? Eh, que la seguridad es, es la antiseguridad, pero bueno. Algún día esperemos a este tema dejará de ser tabú, ¿no? Y podremos transitar hacia la seguridad de verdad. Desde luego estoy de acuerdo con mi compañero. No sé qué pensarán ustedes. Vamos con el siguiente tema. Cinco porros. Es la medida que se nos ha dicho este último mes que, que sería el límite para un consumo saludable. A partir de los cinco 2 estaríamos hablando de un consumo perjudicial para la salud. Bien, esta premisa tan simple como burda, parte de, parte de eh, un consenso llamado científico que ha, ha hecho el hospital clinic con una metodología eh, en la que expertos y expertas a partir de un cuestionario y sin hablarse eh, eh, llegan a, bueno, contestan a un cuestionario para ver si llegan a, a conclusiones eh, parecidas. ¿Vale? Eh, esta metodología está lejos de ser un estudio científico porque, pues, un estudio científico, o bien eh, podemos ir al estudio clínico con, con muestras de población, que Ahora mismo presentan este tipo de estudios bastantes limitaciones por la forma en la que se escoge a la población, que, que eh, normalmente es población con problemas previos, que una vez ha acudido por esos problemas previos a las administraciones, a los sistemas de salud, etc. Porque la que no tiene problemas no revela el consumo de algo ilegal, y ese es un concepto muy importante que... que ha eh, acuñado el concepto de ocultación en este ámbito de la política de drogas eh, Oscar Parés, por ejemplo con el tema del cannabis el tema de las asociaciones canábicas entonces pues estamos hablando de que la gente que no tiene problemas no ver el consumo y entonces cuando tienes que hacer un estudio clínico eh, digamos que desde, las, desde la administración pública ahora mismo en un estado prohibicionista lo que obtienes es gente con problemas previos que es la que ya no ha tenido más remedio para acceder a los servicios sanitarios a la administración pública, que revelar eh, esos problemas. Entonces, normalmente nos encontraremos con estudios clínicos con este sesgo de muestraje, con este sesgo de población. Vale, pero es que esto no es un estudio clínico. Aquí no hay población ninguna. Aquí se han cogido un tipo de test, que sí que es verdad que la nota del, del Hospital Clinic, claro, una nota de prensa del Hospital Clinic, ya nos quita eh, la posibilidad de pensar que son los medios de comunicación los que están dando un titular tan tan desvariado, tan simplista, de eh, que cinco porros es la medida saludable. Eh, o, o a partir de los cinco porros implica el riesgo, ¿no? tan Entrando en una cifra al final y pues analizando un poco el tema con muy poca profundidad, una simplificación. Pero vas a buscar al hospital clinic y dices, no, es que este mensaje parte de ellos. Y, y entras a la nota de prensa del Clínic de Barcelona con el mismo titular, cinco más porros a la semana, implican un consumo de cannabis de riesgo para la salud. Y bueno, vamos a ver cómo nos van a hablar de esta metodología del consenso. Eh, además, ya en el primer párrafo nos van a tener que citar que el consenso ha dado unos resultados parecidos al consenso canadiense. Porque claro, como se han puesto de acuerdo entre ellos y no tiene esto mucho fundamento científico, pues por lo menos ya en el primer párrafo vamos a destacar que, que lo que han concluido es, es igual que el consenso canadiense para el cannabis. El consenso canadiense para el cannabis está hecho desde antes de la regulación y que mantiene en su redacción cuestiones cuestiones eh, en, a futuro que ya se, que, o sea, que ya ocurren, ¿no? ni siquiera se ha actualizado este consenso. Y, y bueno, aquí vamos, eh, vamos a ver cómo dan una serie de argumentaciones, pero en el fondo lo que, lo que nos van a revelar es que se han basado en este en un tipo test que no han ni hablado entre ellos y con los resultados en común van a trazar esta serie de conclusiones. En el tipo test, además, utilizarán la medida unidad de porro estándar. Y aquí vamos a ir con la segunda, con la segunda eh, cuestión supercientífica. No solo es supercientífica la cantidad de resultados que nos han dejado de los cinco porros, sino que además se utilizarán, porque diréis, ah, y de qué tamaño, ¿no? los porros. Es lo primero con lo que yo me descofonaba. Otro despropósito científico, ¿no? como, como este consenso que no se basa en estudios, sino en... En ponerse, de, en ponerse de acuerdo. Eh, sí, y bueno, pues la unidad de porro estándar, vamos a, vamos a ver cómo es académicamente la definición de un porro como 0,25 gramos de, de marihuana y, y hasta, hasta 10 miligramos de, de THC. Eh, en, en, bueno, 10 miligramos de THC. En esta, en esta medida es la que se va a utilizar para determinar para determinar los, los cinco porros y claro, no está teniendo en cuenta. Primero la medida, pues no está teniendo en cuenta eh, ni el porcentaje de CBD, que sabemos que, que sería un antagonista del receptor cannabinoide que recibe el THC, por lo tanto, modula sus efectos y los puede atenuar. De hecho, se, se está hablando que en proporciones iguales de THC y de CBD lo estaría atenuando la psicoactividad por completo. Eh, entonces, pues, pues directamente esta unidad de, esta unidad de porro no, ya no va a contemplar ni el resto de cannabinoides, terpenoides y demás, que pues van a modular el efecto, y, y luego aparte, eh, pues el consenso del que se nos está hablando para lanzar esto como una especie de, de resultado científico, en realidad no parte de ningún estudio, sino que parte, ya digo, de de ese test de preguntas previo que se lanzan los especialistas entre sí que sirve para llevar a una conclusión rápida basada más en el prejuicio de, de, de estos profesionales que, que ya funcionan eh, en un entorno prohibicionista donde, donde hay un sesgo de conocimiento. Por ejemplo, por ejemplo, el sesgo de conocimiento habitual que tenemos eh, es eh, Gente que entra, poblaciones, o sea, muestras y poblaciones adulteradas en los estudios, precisamente porque cuando acceden al sistema sanitario de la prohibición, a la administración, en la situación de prohibición, va a ser para, porque tienen problemas previos y no han tenido más remedio que revelar el consumo. Pero la gente sin problemas previos no revela el consumo en su relación con, con la administración. Este es un problema de ocultación. Eh, que ha identificado el investigador Oscar Parés, por ejemplo, que ha investigado mucho las asociaciones canábicas y, y que plantea muchas dudas, bueno, pues abre, eh, sienta, sienta, digamos, el concepto de la ocultación y abre el precedente y la reflexión de que para la investigación en la prohibición va a estar nutrida de sesgos y de conclusiones eh, desviadas y demás. Eh... En fin, pues, pues que decir, que le queda, mucho camino, le queda mucho camino a una investigación que pueda determinar exactamente las consecuencias de las consecuencias del consumo, en qué grado, para qué poblaciones, etc. Eh, obviamente no se está hablando aquí de, de ninguna panacea de... De, del cannabis que vamos que fumar la combustión es mala, no, el cannabis en eso no, no es diferente, pero a partir de aquí, pues bueno, hablar de resultados científicos con cinco porros, eh, conclusiones determinantes mmm, es pues bueno, no es no es científico. Desde luego, lo que no es el científico son conjeturas eh, y, desgraciadamente, en este ámbito. Y, y por instituciones oficiales nos tenemos que tragar la población, eh, incluso sanitarias y supuestamente científicas, estas conjeturas ridículas, ¿no? Como pues eso, como un umbral de de cinco porros basado en consensos, eh, consensos sin estudios, y, y pues hablar de hablar de unidades de porro, hablar de unidades de porro estándar, que que en fin, con solo, solo, por cantidad de, solo por cantidad de marihuana y de, y de THC. Eh, bueno, también ahí entraría que se cae aquí en España se consume con tabaco, entonces, ¿qué cantidad de tabaco hay? Bueno, es que entrarían tantas cuestiones, que es una simplificación, es una simplificación tan burda, que en fin, se cae, se cae por todos los lados. Y la reflexión de cómo estas son las noticias que tenemos, esto es cómo se crea la opinión, cómo se crea la cultura de la gente hacia el cannabis, de que, de que cuatro, cuatro pues, personas que, que se dedican a una psicología que llaman clínica pero, pero que de clínico no sé lo que tiene pues continúan con, con una corriente prohibicionista reforzándola con sus, con sus argumentos de autoridad y con una institución detrás como el Hospital Clinic que como él tuvo el ataque de hackers pues se quedó sin acceso a los estudios y tuvo... Tuvo que hacer, tuvo que hacer eh, la metodología de consenso esta, porque claro, no tenían los ordenadores para, para acceder a los estudios clínicos. Entonces, pues, pues por la vía del consenso. Eh, no, esto broma, Bromas aparte, no por ejemplo, hay que diferenciar cuando se está haciendo un trabajo serio, aunque sea desde... Un prejuicio prohibicionista con una revisión sistemática, una revisión bibliográfica, que luego puede encontrar sus desviaciones, como hemos dicho, pues con estudios clínicos que tienen sesgos en el muestraje, en la población seleccionada, o porque han escogido los estudios que, que, más, eh, que resulta, más resultados negativos arrojan. O sea, si se puede construir también, por ejemplo, una investigación seria con resultados negativos. Pero en este caso, es que la investigación no la hay eso que llaman consenso, entonces pues tampoco es seria, y mucho menos científica, como la unidad de, de porro estándar, los cinco porros y, y el triste estado de la divulgación mediática ¿no? que ha corrido a, a replicar esto en todos los medios. Cinco porros a la semana en Google, o será una búsqueda que os bastará para ver hasta 30 medios, 40, 50 medios de comunicación en España que han corrido a replicar esta información de, del hospital clínico. Pues sí, tremenda tremenda situación esta de, de, de, de este estudio científico, pero no, no es menos dramático, la verdad, que el secuestro de la ley del cannabis medicinal que pudimos observar la semana pasada por parte del, ministro de Sanidad, del nuevo ministro de Sanidad, eh, José Manuel Miñones. Estrenó el cargo dando largas al respecto del informe llevado a cabo por, el, por la subcomisión que analizó el caso el año pasado. Ante la pregunta parlamentaria del grupo EAJPNV, por boca de su portavoz al caso, Josune Egorospe, el ministro afirmó que la información que se tiene al respecto del uso terapéutico del cannabis es insuficiente. Vamos a oírlo. Por desgracia, para otras muchas enfermedades la información es insuficiente. Como han podido observar, pues me parece que no está demasiado claro el, el papel que jugó esa subcomisión que duró meses y que eh, cuya eh, cuyo informe ya se ha elevado a instancias superiores y que eh, debería haber sido tomado en cuenta hace, pues eso, unos tres meses más o menos, eh, eh, por boca del propio ministro de Sanidad, un recién llegado que mm, da la sensación de que no está muy puesto en el tema. Vamos a escuchar eh, otro corte eh, en, el que el, en el que el ministro nos habla de que ya existen medicamentos de cannabis debidamente autorizados y accesibles. Lo oímos. En la actualidad existen ciertos medicamentos que ya contienen preparados de cannabis eh, debidamente autorizados y precisamente también accesibles para los pacientes. Y como son los utilizados, por ejemplo, en el alivio de la espasticidad en esclerosis múltiple, o también, como tenemos en el caso del tratamiento, de numerosos eh, tipos de epilepsia. Bien, pues ya lo han podido escuchar, demostrando una ignorancia supina sobre el trabajo de la subcomisión y eh, despreciando los testimonios y el esfuerzo de las personas que tuvieron a bien ir allí a explicar eh, su punto de vista desde su experiencia profesional o de su experiencia personal. Eh, las declaraciones del ministro traen de nuevo vie, eh, viejos argumentarios que se consideraban ya superados a la luz de la información de esta subcomisión. Eh, por ejemplo, en este último corte que vamos a escuchar, eh, el ministro asegura que no pueden recomendar el uso del cannabis en el aspecto terapéutico y que deben ir de mano de la evidencia científica. Lo escuchamos. No podemos recomendar su uso y por lo tanto lo que debemos es ir de la mano de la evidencia científica. Pues ya lo han podido escuchar. El ministro aseguraba que se tiene que ir de mano de la evidencia científica y es que este argumento ya lo hemos escuchado demasiadas veces, sobre todo los pacientes y las pacientes que necesitan este tipo de terapias alternativas para sus problemas de dolor crónico y otra, otras enfermedades. Eh, eh, la respuesta que emitió la diputada Josune Gorospe de AJPNV. Eh, no podía ser de otra forma que eh, esta que voy a, voy a leerles a continuación, eh, refiriéndose al señor ministro. Eh, su respuesta es una, regre una regresión respecto a la posición avanzada en la subcomisión y respecto del compromiso de los distintos representantes del gobierno. Deje de marear la perdiz y dé a los pacientes del Estado la misma oportunidad que tienen otros pacientes en otros lugares. Yosune Gorospe, eh, a través de su grupo político, ha solicitado una comparecencia del ministro en sede parlamentaria para responder por este tema, eh, dada ya, dado ya el retraso que estábamos hablando de tres meses al respecto de cualquier tipo de emisión de opiniones por parte del de Congreso de los Diputados. Otro secuestro, eh, otra, otra vez el mismo argumentario, otro retraso para las personas que, como decíamos, están necesitando ya este este esta regulación y esta ley que les permita acceder a la planta entera, a medicamentos con la planta entera y a las flores en el caso de que las necesiten. Eh, la regulación del cannabis terapéutico es un caso urgente, no es una cosa baladí ni, ni como aseguraba cierto portavoz del PSOE, lo hace la gente para colocarse. vale ¿Te suena a ti eso, Arnaud? Me suena, me suena. Recuerdo que Gorospe decía, contestaba tras la intervención del nuevo ministro de Sanidad, me deja helada. Sí. Me deja helada que, pues en la corrección política es, me quedo flipando de cómo te puede sudar tanto los huevos tener el mandato de aprobar esta ley y venir aquí a contestarme esto. O sea, espectacular. No, creo que, creo que igual no... Como, como esperamos ya jugadas del, del PSOE, ¿no? Jugadas contra la regulación del cannabis del sue pues eh, no le damos la importancia, no le damos la importancia que tiene a esto, pero, pero vamos, una, un, me cago, un me cago en tranquilamente aquí delante de todo el mundo en toda regla. Es, o sea. Desde luego, el, el, señor, el señor nuevo ministro se ha pasado. Eh, el trabajo de la subcomisión por el arco del triunfo, como dicen algunos. Él o, o su partido. ¿Y Austria será el primer país en incluir el, el HHC en en la lista de sustancias fiscalizadas, como NPS, como nueva sustancia psicoactiva, eh, como, informa, como informa Cana Reporter, después de que, bueno, hayamos visto florecer el mercado de, del HHC por Europa los últimos, los últimos meses, recordemos que es un canabinoide que no es exactamente un neocannabinoide porque ya se había descubierto la posibilidad de hidrogenar el THC para transformar la molécula, pero, eh, pero el hexahidrocannabinol eh, sí que ha proliferado en, en, estos últimos, en estos últimos meses a nivel industrial, utilizando los mismos cauces que utiliza el cáñamo, el CBD, los productos de CBD derivados del cáñamo. Este cauce es que, que al no tratarse de una sustancia fiscalizada y al provenir de un cultivo legal, esta sería, esta sería eh, perfectamente, perfectamente comercializable, no, como, no para consumo humano. ¿no? Este es el matiz que tenemos con el cáñamo y en el que se retrocedió en el seno de la Unión Europea, donde sí que se consideraba cáñamo la mayoría de los países, pues eh, en 2019 con la catalogación de, de nuevo alimento. Entonces eh, Austria, el, el, bueno, como todas las nuevas nuevas sustancias psicoactivas eh, implican riesgos desconocidos, aunque se aunque se eh, trate de publicitar el producto y se ha estado publicitando como inocuo, la realidad es que no se han hecho estudios concluyentes, que como cualquier sustancia eh, de nueva de nuevo uso, que no ha tenido un uso amplio, sus efectos realmente son son eh, desconocidos hasta que, hasta que, pues, o se permita ese comercio y se vean las consecuencias si tiene alguna o, o se hagan los estudios procedentes. Austria ha querido no arriesgar y de momento pasa a la lista de nuevas sustancias psicoactivas. Ya decimos que el HHC no se produce de forma natural en la planta, sino que requiere de añadir hidrógeno a la molécula del THC. Eh, entonces pues ya es un proceso de fabricación un tanto más artificial la lógica diría que el resto de países seguirán la estela de, de Austria y lo que harán la aparición comercial de, de este cannabinoide que parece que pues eso ha gozado ya un poco de, de un extra de publicidad y demás y que no, no tiene... No tiene todavía eh, un, conocimiento, un conocimiento seguro de, de su utilización. Dicho esto, ¿cómo se comercializa? Se comercializa diciendo que puede lograr un high, que puede lograr un colocón, que su efecto es similar al del THC. Y estamos en las mismas eh, con, con las nuevas sustancias psicoactivas cuando aparecen queriendo imitar... Eh, a la MDMA, por ejemplo, pero es, es 4CMC, que es un poco ahora, por ejemplo, la, la tendencia que está viendo en pastillas. Pues, pues, ¿cuál es el problema? La prohibición que impide que el consumidor alcance el, el, la pastilla que es de MDMA seguro. E igual que aquí el problema es que la no disponibilidad de THC va a seguir incentivando, igual que con el CBD adulterado el año pasado o incluso hace dos años que empezó el fenómeno con, roci con spice rociado, etcétera, sobre, sobre la flor, a través de un cauce legal de comercialización, o con una gatinona sintética de nueva creación que todavía no está fiscalizada, o con... ¿vale? Entonces, eh, el fenómeno que tenemos aquí es un fenómeno de I más D de, la, de las nuevas drogas que le corren a la prohibición, eh, incluso también en el cannabis, y eh, aparecen sustancias como estas cuyo uso todavía no está extendido, no se sabe bien eh, si puede tener alguna consecuencia y, y, y pues que entrañan realmente un verdadero peligro para la salud pública mucho más allá que, que las sustancias de las que en primer lugar eh, se quiso proteger con la prohibición. Y, y bueno, primera decisión de Austria, coherente y ya veremos si... Ya veremos si, si la replican en otros países, a priori esa sería la tendencia en entornos prohibicionistas a, a volver a ganar el espacio de, de esta NPS, que ya ha considerado Austria como tal, de esta nueva sustancia psicoactiva, y, y, y veremos supongo en más países prohibido el HHC y, y su publicidad ya de, en caída, y este boom que hemos visto últimamente en caída en, en los meses que vienen. Bien, pues eh, de, después de, de enfrentarnos de nuevo a, a un mercado incierto, dado mm, la, la poca seguridad que hay en las nuevas sustancias psicoactivas, <coughs> vamos a sustancias bien conocidas por todo el mundo. Y es que eh, nos vamos hasta Cádiz, nos vamos hasta el municipio de Algodonales, porque el pasado día eh, 30 de marzo, jueves, eh, la policía incautó mm, dos unidades <coughs> Dos unidades, dos de porros en esta, en esta localidad. Eh, eh, la fotografía del bodegón policial con, con las marcas de la policía local eh, pasó a un diario local, el portal de cádiz.com, y eso se convirtió en noticia. La incautación de dos eh, porros, dos porros porque realmente... Eh, lo único que hay eh, que se puede ver en la fotografía que les, están, les estarán poniendo nuestros compañeros ¿sabes? en estos momentos, eh, solo se pueden ver que son, pues, eso, dos cigarros a medio liar, o sea, a medio fumar. Realmente no son, no son piezas de, de hachís, ni son unas florecitas de, de hierba, son dos cigarros que alguien estaba fumando, pues, dos personas estarían fumando dos cigarros. Eh, la policía eh, en, el, en Twitter. Eh, no en Twitter, sino en la pieza. Por lo tanto, entendemos que el periodista que, que tuvo que hacer esta, esta pieza, este reportaje, eh, habló con la policía local de, de Algodonales y esta sacó pecho recordando la responsabilidad del servicio público y enfatizando su compromiso en proteger la seguridad ciudadana, eh, alegando que, tenían, eh, que estaban aplicando... Eh, las multas correspondientes por consumo en vía pública de sustancias prohibidas y la ley Mordaza. Eh, en la fotografía, pues como pueden ustedes ver, la, eh, lo único que podemos ver son estos dos cigarros que mencionaba, a medio fumar, metidos en bolsas herméticas y eh, lo más in lo, lo interesante de todo esto es que esta, esta noticia, este, este, esta nota... Eh, eh, trascendió hasta Twitter, de acuerdo, hasta las redes sociales, donde eh, desató la hilaridad general eh, y los comentarios afilados, que no tardaron en viralizar el, el, el asunto en toda la comunidad canábica, por lo insignificante y ridículo del decomiso y todavía más su publicación pública, por valga redundancia. Los comentarios eh, abarcaban pues fotografías de los hombres de Paco, eh, comentarios como duro golpe al narcotráfico, felicitaciones a la policía por limpiar las calles y gracias a, gracias a Dios desde hoy las calles son más seguras, eh, son algunos de los comentarios más recurrentes frente a otros más críticos con las actuaciones policiales, eh, dado que había personas que decían, bueno, eh, me, quitaste, me quitaste siete, <risa> solo ¿y ¿dónde están los otros cinco? bueno. Eh, realmente es una, es una reacción popular al absurdo de la prohibición eh, en, en, toda, pues, en toda su gloria porque hacer una noticia de, de un decomiso de este tipo o, o simplemente que la, como hemos podido ver eh, en los últimos días eh, un análisis al respecto de lo que ha costado eh, que estos dos policías hicieran ese trabajo que eh, deduciendo los sueldos de los policías y el tiempo utilizado era algo como que cada, cada decomiso de estas, de estas chustas, como se conocen vulgarmente, había salido por unos 150 euros, una cosa así, del erario público. Eh, más tarde, el diario eh, emitió un comunicado de la policía en el que especifica, el jefe de la policía especificaba que los cigarros pudieran ser de tabaco de, tabaco de liar... <risa> y que el Departamento de Sanidad se encargaría de la identificación de la sustancia. Así que a esos 150 euros habría que añadirle otros 300 que probablemente cueste la, la, prueba, la prueba en laboratorio de lo que sea que lleven estos cigarros dentro. Si no, yo creo que la cosa oscila entre 300 y 500 euros por lo que puede costar esa, esa, prueba, esa prueba en laboratorio. Así que la broma habrá costado al erario público pues unos 1.500 euros o algo así. <risa> <risa> es absolutamente demencial como eh, eh, la, la, el brazo de la ley se estira para unas cosas y se acorta para otras, ¿no? Es, es tremendo ¿Qué dices, Arnau? Te falta amor por el Estado te falta amor por el Estado si él en el fondo solo te quiere defender porque las prioridades las, prioridades las tiene claras el periodismo, el periodismo servicio público residualillo en televisión pero que no se escriba nada y algo de publicidad institucional en todo caso, pero lo verdadero, el verdad, la verdadera importancia del servicio público está en esta seguridad, en estas garantías que tenemos todos los ciudadanos cuando salimos a la calle. Claro eh, que sí. bueno, vivir sí. en una democracia plena eh, tiene, ¿Tiene estos privilegios. Claro. Claro, claro. Vámonos a Alemania Arnaud. Vamos a Alemania, porque resulta que, bueno, no os lo hemos comentado mucho en el sumario o casi nada, pero resulta que ha habido un retrocesillo, ya la mayoría habréis escuchado algo y, y es. dejamos una comentada en el, en el programa anterior o, o en el anterior, no recuerdo ya, porque nos íbamos a lanzar a ello, pero al final no, no entramos esperando que pasase algo. Pues bueno, aquí viene la noticia, no ha pasado nada. Eh, Alemania, además, plantea que el marco, el marco comunitario es un impedimento para la regulación del cannabis o por lo menos para la regulación de cualquier vía comercial. Y aquí va a venir el replanteamiento. que va a venir el replanteamiento de que eh, pues, eh, se despegarían de una regulación eh, que pueda transgredir la ley para pasar a una especie de programa piloto o una despenalización en el marco de la ley que ya existe. Eh, no sé si esto se, se va a entender, pero hay una cuestión muy importante en las legalizaciones, que es, ¿nos salimos de la prohibición internacional? ¿Dejamos de firmar la convención única que prohíbe la cannabis? o por lo menos la dejamos de firmar incluyendo la cannabis o metemos una excepción eh, en la constitución en la parte de la convención única que dice que sí pero no para la cannabis, ¿vale? Eh, o, eh, bueno, si esto es necesario o, o ya nos vamos a una cosa que no es una legalización, que no es una legalización, que es, una legalización que es eh, o... sin tumbar la prohibición,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 Al Partido Verde, que era el impulsor de la iniciativa, claro. pero ni el Partido Verde, o, o no, el Partido Verde no había sopesado las barreras legales, o, o ellos mismos han reevaluado las barreras de cómo las evaluó el Partido Verde. De todas formas, eh, por ejemplo, autores académicos como Quincy Riboulet ya han indicado en otras ocasiones que los estados son plenamente plenamente competentes para, para regular el, el cannabis uno a uno y, y bueno lo que queda lo que queda en, en, en el margen en el caso de la unión europea es el mercado común de una legalización al completo es el mercado común. Porque una legalización al completo dejaría un producto legal producido en Alemania y la AX de la UE, el entorno legal de la UE, es que todo lo producido legalmente es. Es también producible en otros países y también vendible en, en otros países. Entonces, pues ahí, ahí sí que sí que pues hay un margencito de, de maniobra que, bueno, no sé si si quizás contactaré para el próximo, se me acaba de ocurrir ahora mismo, para el próximo programa con Kenzi, quizás que nos pegue un apunte a ver si, si sabe si en ese margen competencial de la Unión Europea siguen quedando competencias, pero es lo que plantean el Partido Socialdemócrata y el otro miembro de la coalición, que no me sé el nombre del partido ahora mismo, la verdad. Eh, y el Partido Liberal... Eh, que, que bueno el tripartito, quitando los verdes que impulsaban la propuesta, parece que ha tenido, que, que, ha tenido que, moderarse, que moderarse un poco. El que da las declaraciones en la dirección de la despenalización es el mismo Carl Lauterbach, ministro de Sanidad, que, que abriría las conversaciones del cannabis ahora, ahora cerca de un año en las que el país eh, empezaba a hablar, a tener conversaciones sobre la regulación a futuro, componentes de la talla del mismo ministro de Sanidad y demás, ¿no? o sea, con una apuesta seria. Es el mismo ministro de Sanidad el que ahora se tendrá que retractar y dar esta versión sobre el encaje en la UE y una reconsideración hacia, hacia formas de despenalización en un futuro más cercano. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí el programa. Vamos con eso, Mario. Eh, abuso policial en la macro redada de Tuilla. El pasado 28 de marzo, el juzgado número 3 de Langreo en Oviedo, Asturias, archivó la causa porque nunca existió una secta yaguasquera peligrosa en el municipio de Langreo. Eh, se ha demostrado que era un retiro de meditación para amigos, una fiesta de amigos, y eh, al final la policía, los 50 el asalto llevado a cabo por más de 50 agentes, eh, solamente puede ser calificado como un abuso policial Pues nada, puxa, los ayahuasqueros en Asturias y seguimos con, hemos seguido con los cinco porros semanales, la unidad científica basada en la unidad también científica de porro estándar que nos ha recomendado el hospital clinic que no superemos eh, porque son muy clínicos ellos entonces eh, hemos desmontado un poquito cuál era la metodología del consenso que han utilizado que no tiene detrás ningún estudio clínico ni una revisión de estudios clínicos. Y eh, también esta unidad de medida que se basa solo en la cantidad de, de marihuana y eh, la concentración de THC y que no, y que no, del 7 de miligramos y que no, eh, pues permite eh, hablar de riesgos para la salud porque no aparece la cantidad de otras sustancias con que se mezcla. Etcétera, ni ni, de, ni del colocón posible porque no lleva los otros las otras composiciones que, por ejemplo, el CBD atenúa el, el colocón del THC. ¿Y qué más teníamos por ahí? Sí, el secuestro de la ley del cannabis medicinal, el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, estrena el cargo dando largas al respecto del informe llevado a cabo por la subcomisión que ya analizó el tema de, del cannabis medicinal el año pasado. Ante la pregunta parlamentaria del grupo EAJPNV, por boca de su portavoz, al caso Josune Gorospe, el ministro afirmó que la información que se tiene en la actualidad al respecto del uso terapéutico del cannabis es insuficiente. Eh, des, eh, sacando del armario viejos fantasmas del prohibicionismo y eh, pues eh, demostrando una ignorancia supina en, del trabajo de la subcomisión y despreciando los testimonios allí dados. Me quedo helada, le contestaba a su socia de bloque de investidura, Josune Gorospe impulsora de, de la ley del cannabis medicinal y de sus conversaciones iniciales. Así es. Y en Austria el, el HHC eh, ha sido incluido en la lista de sustancias prohibidas, fiscalizadas, como una nueva sustancia psicoactiva. Eh, recordemos que el HHC es un cannabinoide creado artificialmente por la aplicación de hidrógeno a la molécula del THC y que se, aunque se ha descubierto hace mucho tiempo, no es una nueva sustancia psicoactiva, sí que se ha popularizado en el mercado europeo, incluso con mucha publicidad que podréis haber visto recientemente y que utiliza los cauces del cáñamo y de, para, para comercializarse y pronto podríamos, ver, pronto podríamos verlo, verlo prohibido en otros países porque se desconoce exactamente sus riesgos para la salud y, y Austria ha sido un poco el país pionero en poner coto a esta expansión de mercado en los entornos prohibicionistas eh, que se caracterizan por tener mucho y más D en el desarrollo de drogas nuevas y más peligrosas que las ya existentes de las que nos quieren eh, prevenir con su moral católica, católico o protestante, o la, como, depende de la zona en la que pillemos. <risa> Perdón. Eh, y es que la cosa eh, se viene arriba con las risas, ya que el pasado día jueves 30 de marzo en el municipio de Algodonales, en Cádiz la policía incautó dos dos porros <ríe> sí, señoras, señores, en un pueblo en este pueblo de Algodonales eh, los porros confiscados son más bien dos cigarros a medio fumar y eh, de ahí se sacó una noticia para el diario portal de que se viralizó en redes dando lugar a comentarios afilados y a eh, burlas por parte de la comunidad canábica eh, duro golpe contra el narcotráfico gracias desde hoy las calles son más seguras son algunos de los, de los comentarios más recurrentes eh, que sin embargo se contraponen con otros más críticos, con las actuaciones policiales y con ese viejo Adayo que dice eh, a mí me confiscaron 20 gramos pero solamente me acusaron por tener 3 y esos 17 restantes. suerte de nuestra seguridad. Sí, sí. Y Alemania eh, daría marcha atrás en la anunciada todas luces legalización del cannabis, que iba a ser el motor de, de la transformación en Europa, alegando que el marco comunitario eh, impediría una legalización al uso, y eh, planteando en un corto plazo, dejando para el largo plazo la legalización, planteando en un corto plazo medidas del estilo de la despenalización, más basadas en eh, los derechos individuales, al acceso, cultivo, acceso, consumo y asociacionismo. Y esto ha sido el programa de hoy, chicos, y esperamos que os guste. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Eh... Ya sabéis que esto es una forma que tenemos de dar publicidad al nuevo medio canábico para dar, eh, dar sitio a toda la actualidad que sucede con el cannabis y otras sustancias, que es nuevo cannabis, que vamos a llevar mi compañero Arnau y yo. Eh, y en est y nos, están, nos están hospedando los compañeros de Marihuana Televisión, a los cuales les agradecemos mucho la mano que nos están echando. Eh, esto es todo por hoy. Eh, gracias, Arnau. Gracias a ti y a los compañeros de Marihuana Televisión y, y apuntaros apuntaros al proyecto y seguir viendo Informe 4.20 y, y apuntaros a Nuevo Cannabis. Tenéis el, el enlace del Bergami lo tenéis por aquí de abajo. Eh, y nada, soy Benito Díaz y os deseo que paséis buena tarde y buenos humos. Buenos humos.